Muy buenas, en este vídeo os propongo un desafío de Word, el objetivo es que busquéis por internet si encontráis algún vídeo o alguna aplicación gratuita o incluso de pago donde podáis hacer una división de documentos de Word de una forma tan sencilla como las que os voy a mostrar, vamos a verlo, supongamos que tenemos un documento como este que viene de una combinación por correspondencia donde tenemos múltiples páginas cada una con una sección y queremos dividirla en diferentes documentos de Word pues pulsando el botón dividir documento se nos generan los seis documentos que corresponden con las seis secciones que hay podemos abrir alguno de ellos como por ejemplo este y vemos que se corresponde con la última página vamos a verlo muy rápido con otro ejemplo este documento podría ser un libro donde tiene un primer capítulo que tiene varias páginas, luego un segundo capítulo que empieza en la página 4 y luego un tercer capítulo que empieza en la página 8 y solamente tiene una página. Si vamos a la macro y pulsamos dividir documento, vemos que en un momento se han generado los tres documentos, mi libro 1, mi libro 2, mi libro 3, donde tienen pues, las distintas secciones que hemos generado. Pues el desafío consiste en eso. Si no lo encontráis o si lo encontráis, ponedme comentarios en el vídeo. Suscribiros, muy importante, para poder ver el resultado. Y este fin de semana publico el vídeo con cómo hacer esa macro.